a todo el mundo. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Estoy enradiada de Pedro, soy. Mira. Estamos en un episodio de la Biblia donde Pedro se dobló. Exactamente. Dos fundadores de Iglesia. Sí. Lo que pasa es que estoy pensando, no sé qué es lo que pasa, pero no veo que inicie. Igual por el de like. La... Vale, sí, ya está. Es que sí. estoy probando en los diferentes, si me permitís, voy a probar que en las diferentes plataformas en las que he decidido poner el streaming, esté funcionando. Eh, aquí, eso A ver, si todo funciona bien. Pedro, Pedro, que tiene una historia que contarnos? Bueno, la he explicado muchas veces, pero la repetimos. Bueno, más que nada me gustaría que, que, que nos conociéramos porque, claro, ahora, fíjate la circunstancia que se está dando ahora, pues eh, nos hace recordar muchísimo tu historia, nos hace pensar mucho en todo lo que tú has vivido. Claro, lo vive la población completa. Eh, sí, bueno, pero como un poco como al revés, ¿no? ¿Tú qué opinas, Pedro? Bueno, muchas cosas, pero <risa> vamos al grano. No las quiero decir todas de golpe. No, no, no, no, no. Pues sí, porque es que, en fin, claro, a ti te tocó también vivir eh, las consecuencias de la ley mordaza en su momento. Efectivamente. sí una ley mordaza que viene evolucionando desde hace años, ¿eh? porque piensa que la primera vez que yo estuve en prisión fue en 1992, en Austria, precisamente por un discurso que di público explicando eh, aquellas medidas sociales que se tomaron en Alemania en época del nacionalsocialismo, ¿no? algunas negativas y muchas positivas. Bien, pues por este discurso exponiendo... Eh, las medidas sociales que tomó aquella ideología y aquel régimen político, me condenaron me detuvieron, vamos, y estuve en prisión hasta que tuvo lugar un juicio ¿no? pero ya en 1988 había sido enjuiciado por unas declaraciones en otro meeting que di en Valladolid donde eh, di mi opinión sobre el actual rey emérito que está en Dubái creo de vacaciones ¿no? Y entonces ya entonces tuve un proceso y luego pues ya se han ido sucediendo, a raíz de la ley de 1995 que introdujo Ruiz Gallardón, el ministro de Justicia del PP, y esa ley luego ha ido siendo modificada y se ha pulido de forma que incluso aquellos que solamente ofrecíamos nuestra opinión pudiéramos ser perseguidos. El detalle importante a tener en cuenta para que la población lo, lo, lo tenga presente es que con esa ley anteriormente se condenaba a cualquier persona que incitaba a la violencia. Es decir, si tú dices hay que perseguir a todos los extremeños porque son extremeños y me caen fatal y además vas con una piedra y le das a un extremeño en la cabeza, pues eso es un acto de violencia, ¿verdad? Y si le dices a Pedro, Pedro por favor vete a Extremadura y, y dale una pedrada a 10 extremeños, pues también porque estás incitando a una persona a la violencia. Pero si tú simplemente publicas libros, tú no estás incitando a nadie a nada. Entonces, han cambiado la ley de forma que ahora el, la incitación puede ser indirecta. Antes tenía que ser directa, tú incitas directamente a la violencia y actualmente puedes incitar indirectamente de cualquier forma. Es decir, una persona compra un libro en librería Europa y esta persona no lo digiere bien o no lo ha entendido o lo interpreta a su manera, se va a Extremadura y le da una pedrada a un extremeño. En ese momento yo soy culpable de que este señor haya ido a Extremadura a dar una pedrada. ¿no? Entonces, esto es un tema muy delicado porque indirectamente todo el mundo puede ser culpable. Tú haciendo un programa en internet, un periodista que habla en televisión, un, el líder de un partido político, un cartel en las elecciones, eh, es un tema francamente delicado porque indirectamente tú no estás incitando a nadie a, hacer, a cometer ningún delito, puedes dar tu opinión, o ofrecer la posibilidad de leer otras opiniones diversas, ¿no? Pero, ya te digo, ese es el punto prácticamente fundamental para entender por qué hoy en día es posible perseguir a personas solo por publicar libros, ni siquiera haberlos escrito yo mismo, por ofrecerlos al público. Porque se considera que si yo vendo el capital de Marx, y luego viene una persona que entiende mal el comunismo y monta un gulag soviético y asesina a miles de personas, entonces, soy culpable por haber desvendido el capital de Marx. Lógicamente, esta ley no está producida para aquellos que leen el capital de Marx o para la extrema izquierda, sino justamente para aquellos que defienden eh, posturas identitarias, nacionales o patrióticas, o que defienden los regímenes que se ha dado en llamar los fascismos europeos. ¿no? Porque no se aplica, sino, es decir, solo se aplica a aquellos de determinado espectro ideológico y no al otro espectro ideológico. Pero ya, pero que... ahora mismo está, eh, aquí en Cataluña lo que está pasando es que está este rapero que está condenado sí. a ¿cuánto tiempo de prisión? Nueve meses. Nueve meses de prisión, ¿no? Sí. Por haber eh, es, cantado ¿no? en sus canciones que el rey no sé qué y que hay que clavarle un violeta en la cabeza no sé cuántos y y que no sé qué cosas de estas, ¿no? Y Una acumulación darle... sí. de condenas, ese es un sí. conjunto de condenas, no por, por el... a favor de que se condene a prisión a nadie por sus opiniones, siempre y cuando sean opiniones de verdad, ¿no? El problema de este personaje es que efectivamente él eh, quiere incitar a la violencia y de hecho incita a la violencia, es decir, él dijo, alguien tendría que clavarle un violeta a José Bono, que era un ministro del Partido Socialista, ¿verdad? Pues claro, lo está diciendo en serio, Imagínate que algún chaval de 18 años le escucha entusiasmado después de una canción y va con el Piolet y le hace a, al señor Bono lo que le hicieron a Trotsky. Pues realmente yo consideraría que en ese momento este personaje está incitando a la violencia realmente. ¿no? Entonces eh, es, hay una gran diferencia entre incitar directamente, que es lo que hace él a la violencia, a, contra las, las figuras del Estado, contra las instituciones, y contra las personas e incitar a que se produzca una revolución social y se quemen contenedores y, y se incita la violencia social. Y otra cosa muy diferente es defender ideas políticas, eh, actitudes ideológicas, eh, versiones históricas o una visión diferente de los hechos acontecidos en el pasado. ¿verdad? Y esa es la, la gran diferencia. Eso, eso es, es la diferencia, claro. Porque a ti, a ti te, te colocaron la ley Mordaza sin, y no sé cuál era la acusación exacta, pero lo, yo lo que sé es que tu incitación al odio, y tú no has hecho nunca, eso yo lo puedo no, asegurar. Me ¿no? a, mí sí me, sí, a mí me encantaría que encontrasen algún discurso mío donde yo incito a la violencia, porque no encontré a ninguno, ¿verdad? Entonces, entre los muchos procesos, que ahora ya pues, eh, son tantos que es complicado. Tengo el proceso de 1996, el proceso de 2006, el proceso de 2011 y el de 2016 que sigue en curso. verdad el del año 96 era contra librería Europa y los libros que contenía, que resumiendo, aunque ya lo he explicado en otro lugar, eh, allí lo que se, se perseguía era que esos libros y negaban un hecho histórico, el que se llama Holocausto, ¿verdad? de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, por el hecho de que hay autores que yo he publicado que dudan de la versión oficial. No sólo de la, de la cantidad de personas que se dice que desaparecieron, sino de los medios técnicos que se usaron para hacerlos desaparecer, es decir, hacer con ellos pastillas de jabón o meterlos en un oro crematorio. ¿verdad? Entonces, eso es, un, es una cuestión histórica, ¿no? Eso es una, una cuestión que tienen que investigar los historiadores. En el momento en que un hecho histórico ha de ser defendido por ley, ya puedes, desde luego, sospechar, decir, bueno, aquí pasa algo. La historia la defienden los hechos y los historiadores y con el tiempo se abre paso. Pero en el momento en que un hecho histórico ha de ser defendido por ley es absolutamente eh, inaudito, ¿verdad? Y luego el, el otro tema también es que, además de ser defendido por ley, se convierte en delito. Es decir, tú no puedes, tú, tú puedes decir, bueno, los españoles o Cristóbal Colón conquistó América. Perfecto, es la versión que hemos aprendido todos en el colegio. Pero ahora te vendrá un historiador escandinavo y te dirá, no, no, alto, es que los vikingos llegaron antes a, a América. Justamente estoy leyendo ahora un libro de Jacques de Maillet, un historiador francés, que escribió vikingos en el Amazonas y el gran viaje del dios Sol, una serie de libros donde demuestra que hay tumbas y momias de vikingos de trenzas rubias en el Paraguay, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho de que los vikingos estuvieran en América antes que los españoles no quita mérito a la conquista de América de los españoles porque aportamos toda una civilización y realmente eh, llevamos la hispanidad a América, ¿no? Mientras que los vikingos desaparecieron en aquellas expediciones minoritarias, ¿verdad? ¿no? Incluso hay irlandeses que dicen que hay un, un santo y un marino irlandés que acabó también en América, ¿no? Bueno, entonces, ¿Quién tiene razón? ¿Los que defienden la conquista de América eh, que fue Colón o los que defienden que Colón era español, otros defienden que era genovés o los que defienden que la primera conquista de América la llevó a cabo los vikingos? La historia siempre está abierta, no, nunca está cerrada, si deja de ser historia y todo ha de ser constantemente puesto en cuestión y renovado. Pero hay hechos históricos, como en este caso lo acontecido durante la Segunda Guerra Mundial, tanto a nivel político, ideológico y social que suponía la revolución Nacional Socialista de Hitler, como los presuntos crímenes que cometieron los alemanes durante la guerra mundial, pues hay que ser investigados, han de ser nuevamente puestos en entredicho para descubrir hasta qué punto, cuáles son las cantidades, cuáles son los métodos utilizados, dónde tuvo lugar el crimen. Es decir, cualquier detective, cualquier policía, cualquier comisario lo primero que te pide es el instrumento del crimen, el motivo del delito y el cuerpo del delito. Si tú no encuentras el cadáver y no encuentras el puñal con la sangre, que coincida además con la sangre del cadáver, el comisario te va a decir yo lo siento pero no veo el crimen. ¿verdad? Y esta es la gran cuestión de los historiadores revisionistas que ponen en entredicho parte de la historia oficial, escrita como sabéis por los vencedores y en toda guerra, la, Lo primero, la primera víctima de la guerra es la verdad, y la historia la escriben los vencedores, ¿no? Entonces, defender estas posturas, como historiador, en este caso, que soy yo, o diversas ideologías políticas, no supone incitar al crimen a nadie, ni menospreciar a nadie en absoluto, ¿verdad? En el momento en que el sistema, la legislación, la política, los medios de comunicación y ciertas asociaciones... Movimiento contra la intolerancia de Esteban Ibarra o ciertas comunidades judías fanáticas que se aprovechan de ello, pretenden criminalizarte, ellos se convierten en sospechosos porque están sacando tajada económica, social, eh, lacrimógena, si quieres, de un hecho que está en discusión precisamente. Sí, porque tú, tú abriste una librería en Barcelona que es bastante conocida, lo digo, lo explico para quien igual no lo sepa, que pueda no, estar los haciendo... Los chavales bien. que tuviesen 10 años en 1916, cuando la cerrado en 2016, pues mm. ahora ya tendrá 21 y a lo mejor no han escuchado nunca hablar de libre, librería Europa. Y claro. que es lo que quería realmente la Fiscalía del Odio, lo que querían los que nos persiguen desde el Ayuntamiento de Barcelona, y es que desapareciera la posibilidad de que los chavales pudieran tener otra versión de los hechos históricos, ideológicos y políticos. ¿no? Entonces, haciéndonos desaparecer, los chavales ya no tienen ninguna posibilidad de llegar a contactar personalmente con los autores de dichos libros. Y tanto, porque parece ser que el interés siempre es que haya un discurso único y que no, todos tengamos en la mente ese único discurso, sentido, una única versión, versión de todo, no solo de la historia, sino de lo que es la medicina, de lo que es la salud, de sí. lo que es la biología, de lo que es una versión única y no se puede No se puede disentir. Para, para... Es una cosa que ahora la gente la verá, eh, ya sabes que hay una discusión entre aquellos que defienden la versión oficial sobre esta pandemia del COVID-19, y muchos médicos y científicos que ponen en entredicho el discurso oficial. Yo no lo sé, porque no soy científico, pero he de decir que yo no había visto nunca una epidemia o una enfermedad donde tantísimos científicos de alto nivel discutan la versión oficial. No solo la enfermedad en sí, sino las consecuencias de la enfermedad, las medidas tomadas para controlar la enfermedad, las medidas sociales, eh, el cierre económico a nivel planetario, ¿verdad? Entonces... Yo pienso, como hacen los médicos, y así han de hacerlo, que lo más lógico es que una epidemia empieza de forma natural. Efectivamente, hay animales que tienen virus que por zoonosis acaban contagiándose a las personas. Bueno, pues Esto es creíble y es factible que sea así. La cuestión es que en este puzzle lleno de piezas hay muchas cosas que no encajan. ¿no? Entonces, Como hemos dicho antes, a nivel de historia o a nivel de política o de ideología, cuando por ley hay que creer la versión oficial, ya es sospechoso, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, ahora que hay una serie de vacunas que son experimentales. No, no han tenido el tiempo de desarrollarlas plenamente, no han tenido el tiempo de experimentarlas en animales o los años necesarios para saber cuáles son sus consecuencias a corto, medio y largo plazo, pero hay un interés denodado por vacunar a toda la población del planeta, ¿verdad? Yo diría... Dicen los políticos que no va a ser obligatorio, pero ya sabemos por experiencia que cuando los políticos dicen que no va a ser obligatorio es que va a ser obligatorio, ¿no? Es decir, un poco cuando tienes experiencia con ese lenguaje masónico de decir lo contrario de lo que pretenden, ¿verdad? Claro, pero sí. es que legalmente no lo pueden hacer obligatorio tampoco. No lo pueden hacer, y pero... Pueden claro. hacer un montón de tretas, que es lo que hacen, para que nosotros consintamos. A claro, batirnos. pero ahora, por ejemplo, en Israel ya han impuesto un pasaporte. De vacunas que quieren copiar en Austria y Merkel en Alemania ya ha hablado con el resto de miembros de la Unión Europea para que se imponga un pasaporte de vacunas. Entonces, dice, no va a ser obligatorio, pero si usted no tiene el pasaporte de la vacuna, este verano no sale de vacaciones, tampoco va a poder cruzar países, tampoco va a poder ir a ver a su familia. Pues eso es obligatorio, llámale como quieras, pero es obligatorio. Si es que una forma de obligar, es una treta, es lo que decía. Claro, Pero bueno, claro. quiero que sepas que ya ha salido una compañía de aerolíneas, unas aerolíneas que se llama Free Airlines o algo así, que permiten el viaje sin necesidad de cartilla de vacunación. Son gente valiente, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que, ah. que hay vacunas. Yo no soy especialista antivacunas. Hablaba ahora con unos amigos, pues justamente la vacuna, la palabra vacuna viene de vaca, porque en su época creo que fue Paster, ¿no? Se dio cuenta de que los niños tenían viruela, pero aquellas señoras que estaban todo el día ordenando vacas no, no, no, no se contagiaban con la viruela. Entonces dijeron, bueno, pues se ve que las vacas tienen una cepa más suave de la viruela que contagia a estas señoras y quedan inmunizadas. Bueno Y el, el, el rey de España, creo que fue Carlos I, Carlos III o Carlos I, eh, organizó una gran campaña internacional de vacuna, la primera probablemente a nivel mundial, enviando expediciones a América, a todos los países de Hispanoamérica y a Filipinas, eh, transportando niños que estaban contagiados para poder llevar eh, este virus atenuado, e incluso vacas, y vacunar a, a la población de lo que era entonces el reino de España, ¿verdad? Bueno, pues eso fue una campaña de vacunación importante porque se erradicó la viruela, ha acabado de erradicar recientemente en este siglo, ¿verdad? Entonces, hay que decir, sin saber yo del tema, porque no soy científico, que esa campaña de vacunación contra la viruela ha tenido éxito verdad. ¿no? Pero eso no es óbice para que si hay científicos que dicen oiga, vigile con estas vacunas nuevas porque son experimentales y no se han desarrollado lo suficiente, no sabemos cuáles van a ser sus consecuencias, ¿verdad? Pues bueno, pues que, que se les escuche en la palestra pública, que se pueda debatir entre gente de alto nivel y nosotros los legos que podamos escuchar todas las versiones. Pero si no nos dan más versión que la oficial, ...y los científicos que discuten la versión oficial tienes que escucharlos en foros de privados, en Telegram, en Youtube, en Whatsapp... ...pues claro, ya no sabes a quién hacer caso, ¿verdad? Y el hecho de que el sistema pretenda apartar a estos científicos, callarles la boca, menospreciarlos, llamarle negacionistas o llamarles coronaidiotas... ...gente como ¿no? que es un indio que es el científico de máximo nivel en Alemania... ...de este tema de los virus, bueno, pues no le hacen caso y no le escuchan y como él docenas de científicos, ¿verdad? Entonces, cuando dices, alto, aquí hay gato encerrado, ¿verdad? Y luego en este puzzle, como sabes, que supongo que tú también te has informado, pues bueno, hay ese interés denodado por reducir la población del planeta. Ahora la representante española en la ONU para las cuestiones de población dice que hay que hacer lo que sea hasta el 2030 para reducir la población del planeta. Yo digo siempre, bueno, empieza a reducirse usted misma, tírese por un precipicio, si quiere, este famoso millonario Bill Gates, todo el día anunciando que hay que reducir la población del planeta y que para ello existe un vídeo de una de sus conferencias TED, que lo encontré ahí, donde dice que usaremos, además del aborto, las vacunas para reducir la población. Claro, aunque tú seas un creyente del sistema y digas, hace falta una vacuna, ...para combatir contra el COVID-19, cuando ves estas otras piezas del puzzle que existen, que son reales, que no son invenciones... y de ...¿estas piezas cómo encajan aquí? Es cuando empiezas a sospechar, aquí hay gato encerrado, ¿verdad? O como decía el Hamlet de Shakespeare, algo huele a podrido en el reino de Dinamarca, en este caso en la Organización Mundial de la Salud... ...en la ONU y en las élites dirigentes económicas y políticas... Exactamente, sí, sí, sí, esto es así, estamos de acuerdo todos, tanto los que estamos de espectadores como los que estamos aquí contigo compartiendo, seguro. Ya digo que yo no tengo la, la verdad absoluta, pero simplemente me planteo preguntas y las preguntas que les planteo, me las planteo abiertamente con los demás que me rodean, con las personas que me encuentro en la calle, ¿verdad?, y me gusta escuchar a otros que tengan opiniones diferentes o contrarias a las mías para ver en qué me equivoco. Yo constantemente, antes de difundir cualquier información que recibo, intento consultar con médicos profesionales y ellos me dicen, bueno, pues esto puede ser cierto, esto no, esto es mentira, esto está mal explicado, ¿verdad? Pero todo el mundo plantea dudas. Y esas dudas en la televisión, en los medios de comunicación del sistema, los 12 canales de televisión, o en el mismo gobierno, no son tenidas en cuenta. Y eso hace toda esta historia muy, pero que muy sospechosa. Además, sí, si en gracias. ese punto vuelves a encontrar al señor Schwab y su foro económico mundial, el foro de Davos, ¿verdad? Diciendo que vamos hacia el gran reseteo y esta epidemia nos viene de maravilla para, primero, acabar con el dinero físico. Bueno, oiga, pues si acaba con el dinero físico, ¿yo cómo le regalo a mi hija en Navidad algo, si resulta que lo tienen ustedes todo controlado. Ya hoy en día el sistema financiero internacional domina a todas las naciones. Como sabes, todas las naciones del planeta están endeudadas, hasta el gorro. Los españoles debemos cada uno, desde el bebé hasta el más abuelo de todos los españoles, 70.000 euros. O sea, si, si los tienes que sacar debajo de las piedras tú y yo no los tenemos, ¿verdad? Pero estos estos 70.000 euros se deben. Entonces... No bueno, los debe, los debe quien los pidió y quien aceptó ese préstamo claro, pero, y quien lo malgastó. Claro, no pero, pero estos políticos... Es como yo lo veo, ¿no? En realidad... En el sistema yo... plutocrático, la ventaja para ellos es que cada cuatro años dicen yo ya he gobernado, ya tengo un sueldo fijo hasta que me muera, me voy, adiós, el problema ahí se queda. Es decir, nadie se hace responsable. En los sistemas eh, del antiguo régimen, la monarquía medieval o absolutista o en los sistemas del dirigente fascista... La persona era responsable para, en lo bueno y en lo malo y daba la cara hasta el final. Hoy en día los políticos dicen, no, yo lo siento, yo opinaba que era bueno pedir estos préstamos, pero yo ya me voy, el que venga después, pues ya ya lo pagaréis, ¿no? Porque claro, la gente no puede irse, oiga, usted no se va, usted se queda aquí porque usted pidió un préstamo para malgastarlo y ahora resulta que hay que devolverlo y usted no se va, usted se queda aquí y ha de pagar las consecuencias, ¿verdad? Entonces, eh, ese, esa deuda internacional de todos los planetas, de todos los países del planeta, eh, se pretende hacer pagar simplemente con un gran reseteo de la economía mundial, donde al final el sistema absorberá el dinero que la gente tenga en las cuentas bancarias. ¿no? Lo que dirán es: bueno, a partir de diciembre del año que viene, el dinero tender o los billetes de euro que tenéis en casa, debajo del colchón o en el banco, ya no servirán. Ah, no, no, pues yo me los guardo porque esto de la moneda digital a mí yo no me fío. Bueno, haga lo que quiera. Y al año siguiente te dirán ese dinero ya no sirve para nada. Solo hay moneda digital. Protestará la gente, dirán que les dejen cambiar el dinero. Vale, les dirán, vale, cámbielo, vaya al banco, entregue todos los billetes que tenga y añadiremos en los ordenadores que usted tiene algún dinero digital más. Y ya está, ya está impuesto el dinero digital. Es decir, el control total de la población. Porque si tú no tienes tu dinero en tu bolsillo, no eres una persona libre. El sistema, o el Estado en este caso, controlará todos tus movimientos. ¿A quién le regalas qué y cuándo? ¿Qué has hecho con tu dinero? Y si por ser una persona que disiente del sistema, mereces tener un sueldo o no, o tener una paga mínima vital o no. Puede ser que te la nieguen, ¿no? Pero yo digo siempre que entre todas estas noticias aparentemente negativas y malas, eh, no hay que perder nunca la esperanza y hay que ser optimista. Yo soy optimista por naturaleza, y veo que la gente anda cabizbaja y que la gente ve las cosas muy grises y fatal, ¿no? Pero en esta primavera maravillosa que estamos disfrutando, creo que vosotros también vivís cerca del campo, ¿verdad? Estáis viendo los cerezos florecer cada año y los ciruelos y los almendros. Es una auténtica maravilla, ¿no? Que de un granito pequeñito que si le das un martillazo solo es pura harina. Ha reconocido que la primavera está llegando y que tiene que florecer. Y que esas flores preciosas saldrán unos frutos exquisitos, ¿no? Entonces, esa memoria genética de los árboles de la naturaleza para mí es la gran prueba de la existencia del Creador. Hay mucha gente que duda de la existencia del Creador. He dicho en alguna entrevista que para mí hay dos o tres cosas que me convencen absolutamente. Una es cuando hago un vivac en alta montaña, bajo las estrellas, y, y puedes dormir en los Pirineos con un cielo estrellado magnífico. Esto es una maravilla, esto es una creación. O sea, el creador nos ha dado una serie de, de, de luceros, que son el sol, la luna, las estrellas, que nos iluminan y nos acompañan. Y este paisaje poético es imposible sin un creador amantísimo. ¿no? Y la otra gran cosa que me convence a mí de la existencia del creador es nuestra conciencia. ¿no? Cada uno de nosotros tiene una pequeña conciencia que te dice lo que es bueno y lo que es malo. Esto que hacer está bien o está mal. no El otro día cogía unas ramas del campo del vecino y dije, ya, ostras, Solo es madera, pero claro, este hombre, pobre hombre, las ha cortado y ha tenido que dedicar una hora para cortarlas y ahora estoy cogiendo unas ramas para la calzotada. La conciencia te está diciendo igual no está bien que cojas estas ramas, ¿verdad? Pero esta conciencia solo es posible si, si tú tienes a Dios dentro, si tú eres parte del Creador, porque todos venimos de Él, vamos hacia Él y todo lo hacemos para Él, ¿no? Y eso es lo claro, que... Claro, y ahora me gustaría, me gustaría seguir... Por, por aquí con esto que estás diciendo porque yo lo que pienso es que eh, esta conciencia que está en nosotros porque somos parte, parte del creador y gracias a eso podemos distinguir lo que es positivo de lo que es negativo, lo que puede construir o lo que puede destruir, sí. lo que puede aportar para el crecimiento, para la expansión o para, de la conciencia o no, o todo lo contrario, lo que nos puede llevar a la, al gozo y a, y a la joya, como se dice, gozo, ¿no? La, la dicha sí. o al sufrimiento, ¿no? Esta conciencia que nos ayuda a, so, a balancear todo el tiempo nuestro sí. lo que construimos mediante nuestras elecciones, mediante sí. nuestros sí. actos, ¿no? Eso también está en nosotros, pero tiene que ser alimentado en cierto modo. Obviamente. El problema de hoy en día es que la, la juventud ya no tiene una formación espiritual prácticamente. O sea, eh, todo es muy materialista y si no eres... Eh, luchas por tener cierta riqueza económica y coches y casas y prosperar en la, en la empresa, parece que no eres nadie. Y al faltar esa educación religiosa desde la infancia, en un mundo católico, pues simplemente la, la fe en, en, en los sacramentos, en Dios, en la Iglesia y en el budismo, en otras religiones, simplemente la existencia de un más allá, nos encontramos en Occidente con una, una generación que se desespera ante la posibilidad de perder todo lo que ha coleccionado en esta vida, que es corta y muy pasajera, porque no tiene esa, esa conexión con el más allá. ¿verdad? Entonces es muy importante, desde mi punto de vista, volver a ofrecer al público y sobre todo a las nuevas generaciones esa fe en el más allá que han tenido todas las culturas del planeta en todas las épocas de la historia. Es la única cultura, la occidental, y hoy en día, la que no acepta la existencia del más allá o de un creador. Entonces, esa fuerza inmensa que te da la fe en Dios y la fe en la creación, es la que hace que seamos imparables. Un amigo al que le estaba haciendo una traducción en, en Suiza, hablaba del secreto de la imparabilidad. Y el secreto de la imparabilidad es exactamente ese. No van a poder hacer nada. Ni las élites financieras, ni las élites masónicas, ni las élites ni el Sanedrín. Nadie va a poder hacer nada para que las leyes de la naturaleza y las leyes de Dios finalmente se impongan. Ellos pueden intentar robar a las poblaciones, pueden intentar masacrarlas, como hicieron en época de, en la Unión Soviética o con los 10 millones de ucranianos a los que asesinaron, ¿verdad? Pueden quemar todas las iglesias de España, como hicieron en la Guerra Civil, pero no pueden acabar con esa unión del ser humano con el Creador, esa conciencia y con esa inmensa creación, como hemos hablado antes de los cielos estrellados en el Pirineo, o las cuatro estaciones que estamos ahora disfrutando. Para mí las cuatro estaciones son también una maravilla y una prueba del, del maravilloso plan de Dios para este planeta, para que podamos disfrutar de ella y de, y de la vida, ¿verdad? Entonces, ante estas fuerzas eh, sobrenaturales, espirituales y cósmicas, todas estas pequeñeces de, los, de las élites que quieren ser cada día más millonarias, quieren tener cada día más poder, quieren cada día dominarnos más y hacer posible aniquilarnos para que no molestemos, no tienen nada que hacer. Pueden hacernos daño un tiempo, intentar engañarnos ahora con, con, con estas historias de pandemias y vacunas que pueden tener una cierta parte de verdad, pero su aprovechamiento político es realmente una manipulación. Y contra eso tenemos que hablar, tenemos que denunciarlo, tenemos que explicarlo, ¿verdad? Entonces, nuestro deber es hablar, hablar públicamente, sin miedo, no tener miedo a nadie, ni a la prisión, ni al fiscal del odio, ni a los juicios, ni a que nos arruinen o que se nos lleven el dinero o que secuestren decenas de miles de libros, como ha sido nuestro caso, porque no pueden hacer nada. No pueden hacer nada porque no están luchando contra Pedro Varela, están luchando ni contra Diana, están luchando contra la creación, están luchando contra el creador, contra las leyes naturales de la moral, de la conciencia y de la bondad. Hay una ley fundamental que nos recordaba hoy en, en la iglesia, el párroco. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Es que esto va a misa en cualquier religión, ¿verdad? O actúa con los demás tal y como lo quieres que los demás actúen contigo. Contra estas leyes, el enemigo, entre comillas, no puede hacer nada. Sabemos, por experiencia y por información, que hay gente que está como un cencerro. Hay gente que, que está aprovechándose de niños pequeños, haciendo barbaridades, auténticas salvajadas con ellos, aparte de los pedrastas, ¿verdad? Gente que, que no tiene ninguna empatía, que están mal de la cabeza, ¿verdad? Pero tenemos que denunciarlos, tenemos que hablar claro y decir a estos señores hay que pararles los pies, porque son auténticos criminales, ¿verdad? Y personas que para hacerse más ricos o tener más poder arruinan a las naciones, como está ocurriendo ahora, o arruinan a la clase media de cualquier país, son personas que son delincuentes, que son peligrosos. Entonces, no el pequeño ladrón que, que pasa por, por la calle y nos roba uh, la cartera es peligroso, es un problema realmente, pero sí los grandes ladrones de guante blanco que están robando a las poblaciones del planeta entero, ¿verdad? Esos son el problema y contra ellos hemos de dedicar todos nuestros esfuerzos. Y tanto, y tanto. Bueno. Sí, Pedro, uh, comentabas que, bueno, de alguna manera se ha impuesto un relativismo moral, en la sociedad actual, en la educación, los medios de comunicación, cómo justifican cualquier barbaridad, se normaliza, entonces no queda claro lo que es el bien, lo que es el mal, qué está bien hecho, qué no, que más o menos lo ves así. Sí, sí, exactamente es así. De hecho, si te das cuenta e intentas poner, tomar un poco de distancia, es decir, vámonos a la Luna y observamos en la Tierra desde la Luna, te das cuenta que hay una fuerza que está empujando a las sociedades a la decadencia moral. Leía hoy, por ejemplo, que Walt Disney por fin va a hacer una película eh, de tema homosexual para niños, de dibujos animados, donde dos chicos se quieren mucho, se dan besos, ¿verdad? Dices, a ver, los homosexuales han existido siempre, ¿no? Y normalmente, pues, él estaba en su casa cada cual y allá él, ¿no? Pero ahora se está promoviendo como un hecho social y normalizándolo entre los niños. Decía Putin con razón, en Rusia no se persigue a nadie por ser homosexual. Y no tenemos nada en contra de un homosexual que lo sea en su casa. Pero no vamos a permitir que se normativice el adoctrinar a los niños en la homosexualidad. Porque eso es perverso, sobre todo desde el punto de vista de la moral ortodoxa, de, lo, de la religión ortodoxa que hay en Rusia. ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que está pasando. Es decir, ahora parece que el gran problema es conseguir que los trans tengan la posibilidad de decidir si son chicos, si son chicas, si quieren jugar en un equipo de baloncesto para hombres... O el equipo de baloncesto para mujeres. Pero es un, un problema del lujo occidental. Es decir, en el planeta la gente el problema que tiene es que eh, no tiene agua corriente. Hay gente que no tiene agua corriente en casa. Eso es un problema. O hay gente que no tiene más que un dólar o un euro al mes para comer. Y hay gente que no tiene un CAP, un centro de atención primaria como nosotros, que podemos disfrutar, para poder ir al médico si un día te pica un cangrejo, te pica una serpiente o simplemente tienes un gripazo, ¿verdad? Eso es un problema. No el que el señor que es, tiene un problema psicológico de nacimiento o por, o por decadencia moral quiere que le cambien el sexo o quiere poder jugar en el equipo femenino de baloncesto. Estos son, para el resto de la población en África, en América, en China y en Alaska, tonterías. ¿eh? ¿Eh? Con todo el respeto hacia esas personas, pero si los respetamos como individuos, no socialmente, porque tenemos un deber de formar una sociedad en base a los valores tradicionales, ¿no? Entonces, lo que está consiguiendo este sistema es que todos los valores tradicionales de respeto, de autoridad, de jerarquía, de disciplina, del trabajo bien hecho, todo esto no tiene ahora valor. Antes, en nuestras generaciones, había que respetar a los padres, y los padres tenían el deber de mantener, educar y alimentar a los niños, ¿no? Se intentaba mantener las uniones familiares unidas, se intentaba respetar a los abuelos y cuidarlos, ¿verdad? Se intentaba eh, dar una cierta formación moral a los niños. Ahora todo esto parece que se ha volatilizado. Todos los niños tienen la posibilidad de comprarse un ordenador, un reloj, un, un eh, móvil, iPad de, de última generación, pero eso no le aporta nada. Y como hemos dicho antes, tenemos la divinidad en nuestro interior, ese iPad de última generación que hay que cambiar cada dos años al final no va a satisfacer a nadie. Porque los niños lo que quieren es sentirse queridos, sentirse, sentirse guiados y tener unos valores por los que luchar y por los que vivir. A los niños hay que decirles claramente, piensa que tu vida es muy corta, tiene un espacio muy pequeñito en, en lo que es la, la vida del universo y del mundo. Y tienes que hacer algo en esta vida, tienes que aprovechar tu tiempo que se ha, te ha sido dado. Si solamente están viendo Netflix, comiendo, engordando y tumbados en el sofá, es una vida vacía que lleva, lógicamente, a las drogas, al alcohol, al suicidio, ¿verdad? En este tema que hemos hablado ahora de, de la pandemia. Unas cifras que he leído de Japón. En Japón han muerto, hasta diciembre del año que acabó, eh, 1.600 personas por COVID-19. 1.600. Pero han muerto 16.000 japoneses por suicidio, desesperados, porque han tenido que cerrar sus negocios. Entonces, vamos a ver, estamos controlando una supuesta pandemia donde han muerto 1.600 japoneses, a causa del COVID-19, pero a causa de las medidas que estáis tomando, han muerto 16.000 japoneses de suicidados, ¿no? Entonces, no tiene sentido, ¿verdad? Pero ese mismo suicidio, aunque la cultura japonesa lo admite bastante más que la occidental, en, en Europa no se habla y en España, en los periódicos, no aparece el número de personas que se tira a las vías del metro o a las vías del tren y se suicida, para no espantar a la población, pero existe. Entonces, falta una formación moral y una fortaleza espiritual que da esa fe de la que hemos hablado antes y contra la que a nadie se le ocurre la idea de suicidarse, ¿verdad? Bueno, y una vida digna y poder vivir una vida digna también o... ayuda a, no, a que nadie se le ocurra suicidarse, o... sí, sí, sí, ¿no? A que no te metan en encerronas y recibas acoso por todas partes, ¿no? Exactamente. También ayuda, sí. Sí, sí. Y es que, bueno, es que. Dentro de todo esto que, es, que está pasando ahora aquí en Cataluña, esta reivindicación porque, bueno, pues este chico tiene que tener derecho a decir lo que quiera, ¿no? Sea como sea, ¿no? Y de hecho, a mí me da la impresión, sin saberlo exactamente, pero la impresión que me da es que estas, todas estas hordas de gentes que, que están defendiendo a capa y espada la libertad de expresión usando este icono, eh, como bandera, digamos, eh, no dejan de ser un poco las mismas que eh, en, se ensalzaban contra tu iniciativa. En, sí, no, contra sí. La librería que tú habías montado, en el, el que sí, lo que hacías era pues mm, transmitir a través de ella pues una información que no estaba generalmente en la calle, sí, sí, que sí, tenía y que ver con la. Estaban ¿cuál? muchísimas veces delante de la librería para asaltarla, quemarla destruirla en incontables ocasiones, muy democráticamente, ¿no? Entonces ellos no aceptaban que hubiese alguien que no opinaba como ellos, que te demuestra que de democráticos no tienen nada, ¿no? Solo tienen la palabra. Y ahora y que lo de la libertad de expresión es un tongo. Claro, vale, porque para, la libertad de expresión para sirve que... para si tienes que decir lo que yo quiero que digas. Si vas a decir algo que yo no quiero que digas, entonces ya no eres libre de expresar. Ahora claro, me ha hecho mucha gracia en estos desmanes que ocurren en Barcelona Capital. Bueno, pues han asaltado las tiendas de Versace, de tiendas de lujo y la gente, pues los asaltantes, se han llevado los pantalones, los bolsos, o sea, son ladrones. Lo que siempre se ha llamado ladrones, que con una idea de... de de motivación política, rompen cristales, asaltan y destruyen mobiliario urbano y si pueden roban lo que pillan, ¿verdad? Entonces, son delincuentes comunes. Habrá gente del partido, de la extrema izquierda o de Podemos o de la de los antifascistas de Barcelona que dicen no, lo hacemos por la libertad de expresión. Pero en realidad están obligando a la mayoría de la población que no está de acuerdo con el señor Hassel ni está de acuerdo con las ideas de la extrema izquierda a tener que, que comulgar con ruedas de molino y aceptar pues, que es un desmán en la calle, que están quemando el mobiliario, los containers, destruyendo las tiendas, la propiedad privada, ¿verdad? Y la policía pues, tiene que ir eh, contemporizando con estos delincuentes y estos altercados porque sus mismos dirigentes políticos comparten con esta gente en la calle eh, estos altercados. Es decir, si el señor Hassel, en vez de haber cantado hay que darle un pioletazo al señor Bono, y que alguien le mate o hay que matar a la gente del PP, en fin, lo, lo que cantase, no me interesa. Hubiese sido alguien de la extrema derecha que hubiese estado diciendo que hay que hay que devolver a todos los menas a marruecos, pues habría estado la prensa y el gobierno en pleno condenándolo y ya estaría en prisión seguramente, ¿verdad? Pero si es uno que, que defiende sus ideas políticas y además defiende la, la anarquía social, entonces tiene todos los derechos del mundo. Ya digo, y he dicho al principio, no estoy de acuerdo en que se encierre en prisión a gente que opina de una manera, siempre y cuando sean opiniones y no sean realmente incitaciones al odio y a la violencia. ¿no? Entonces, esto es un, una, un fiel reflejo de lo que está ocurriendo de que nuestro sistema político está tan bien podrido. Es decir, que los partidos políticos no son más que eh, pequeños eh, grupos que defienden a los propios y a los, a los que ganan dinero en el gobierno y a los que en la calle tienen algún chiringuito montado. Gente de la extrema izquierda que recibe subvenciones o que recibe ayudas y que, en base a un pensamiento concreto, pues eh, fastidia a todos los demás. Mucha gente ha dicho eh, la libertad de expresión acaba donde empieza la de otra persona. Bueno, pues el resto de la población en Cataluña no quiere saber nada de estos desmanes. Entonces, estáis obligándonos a aceptarnos en una situación de casi revolucionaria, solo por lo que vosotros pensáis, pero nosotros no, personal, no pensamos igual que tú, ¿verdad? Dios. Además, señor Pedro, eh, esto viene precedido de una campaña política con elecciones en Cataluña, con violencia extrema de los mismos contra la irrupción del nuevo partido en Cataluña Vox, y, y esto ya anuncia la legislatura actual, de esta democracia en Cataluña, digamos, con los del Vox en el Parlamento, que va a ser igualmente un linchamiento constante en lo institucional, en lo mediático y en las calles. ¿Cómo ves la situación? Bueno, realmente es así. ¿eh? Yo no soy de Vox ni, ni, ni comparto muchas de las cosas que ellos defienden, pero efectivamente los partidos del sistema, cuando ven que un partido eh, plantea cuestiones que no interesan, le hacen un cordón sanitario y lo erradican de los medios, lo erradican de la, de la discusión, y queda en el en las sombras de la civilización y en las sombras de la sociedad. ¿no? Y eso es lo que van a pretender ahora también con estos diputados y estos concejales que han llegado a han sido votados y que, por tanto, tendrán representación parlamentaria, serán acorralados puramente en, en el Parlamento. ¿no? Vamos a ver si tienen la capacidad y la habilidad de defenderse de este acorralamiento y si realmente están eh, defendiendo a la población y a los intereses de la población y no son un partido más del sistema que vive de, de la política, ¿no? que es al final eh, lo que son los partidos políticos. Ya el mismo hecho de los partidos políticos, partido viene de partir. Y una sociedad partida es una sociedad dividida. no Están los evangelios que dice toda sociedad dividida no prevalecerá, todo reino dividido se hundirá. Entonces, el sistema plutocrático, no le llamo democrático porque plutocrático es su nombre apropiado, pretende que la sociedad esté constantemente dividida, partida en su interior. Entonces, es imposible que una sociedad sobreviva, ¿no? ¿Quién saca provecho de una sociedad partida, en partidos, dividida? Las élites en la sombra y las élites del poder, que manejan de esta forma a los pueblos, los entretienen con un poco de teatro electoral cada cuatro años, pero las decisiones importantes... No las toman el presidente de Baviera Seehofer, decía a un periodista en un arrebato de honestidad las decisiones importantes no son tomadas por los políticos elegidos y los políticos elegidos no tienen nada que decidir, es decir, estaba confesando que realmente es todo un teatro, ¿no? Por ejemplo, en España la población a la población no le han preguntado ¿queréis ser sustituidos? ¿Queréis que una inmigración masiva sustituya a la población española y acabemos siendo minoría étnica, religiosa, eh, cultural en nuestro propio país? No lo han preguntado porque la gente diría que no. Pero el gobierno del señor Pedro Sánchez ha consultado con el señor Soros, el señor Soros le ha dicho, usted tiene que abrir las puertas en Canarias para una invasión regular. Todo el mundo sabe que las pateras no llegan solas, que hay barcos nodriza que los arrastran de las costas de África a las costas europeas, que está organizado perfectamente y de lo que se quiere es, es realmente una inmigración constante, regular y masiva de inmigrantes africanos a Europa. Esto no ha sido votado por nadie. Esto no ha sido preguntado a la población. Volvemos a lo que decía siehofer Las decisiones importantes no las toman los políticos elegidos. Y los políticos elegidos no tienen nada que decidir. Esto lo ha decidido el señor Soros y le ha dicho al señor Pedro Sánchez, haga usted esto porque si no durará poco en el poder, ¿verdad? Y es lo que está haciendo, ¿verdad? entonces, entonces Y también es... hay, hay algo que me, que me llama mucho la atención que me gustaría aportar y es que um, hace un tiempo cuando hubo todo el movimiento, esto que está pasando aquí en Cataluña pasó antes en Estados Unidos, en algunos... En algunos estados de Estados Unidos pasó esto: los estados demócratas tuvieron pues, avalanchas en las calles, movimiento de los antifas, incluso hubo asesinatos, hubo muertes, no sé qué, ¿no? Y toda la historia está del George Floyd, ¿no? Y la policía sí. y todas estas puestas en escena, ¿no? Sí. Y tuve la oportunidad de ver el, un vídeo en el que una economista de alto nivel explicaba que ella veía muy claro que todo esto era una operación inmobiliaria. Sí, lo había escuchado. Porque fíjate que en Barcelona, que es el lugar donde se están realizando todas estas salvajadas, este, que es la víctima del vandalismo, que además es mi sí. ciudad natal, ¿no? Eh, el, el, el, por la primera calle que empezaron fue por Paseo de Gracia, que es la calle más cara de Barcelona y con sí. todo el movimiento del turismo que había habido, habían alquileres, había gente que tenía propiedades en, la, en el Paseo de Gracia que estaba cobrando a lo mejor entre 5 y mil euros al mes por alquiler. Sí. Sí. ¿sabes? Y, y, y, o sea, está, estaba carísimo el, el, la vivienda ahí en, en Barcelona, el terreno en Barcelona está muy caro y el terreno tanto a lo alto como en, en plano, ¿no? Sí. Pero eh, ahora lo que quieren es hundir todo ese precio, están jugando con el mercado, claro, quieren es, hundir los es, es. precios a, a través del vandalismo para poder comprar ellos porque ah. ya no sea propiedad de los catalanes, sino que sea sí. propiedad de las ballenas, ¿No? Y, bueno, es una jugada inmobiliaria. Bueno, esto ya sucede, es decir, sea casualidad, o sea, no sea causa y sea consecuencia, esta pandemia ha llevado a que los pequeños negocios locales nacionales se están hundiendo y no van a poder sobrevivir a este año que serán dos años de, de pandemia y están, lógicamente, beneficiándose las grandes multinacionales. Hemos citado en alguna ocasión, pues Amazon ha crecido en varios miles de millones su movimiento económico Gracias a que todo lo que antes comprábamos en el pueblo de al lado, en la ciudad de al lado, ahora no puedes comprarlo porque los negocios están cerrados. Entonces, lo tienes que comprar a Amazon por Internet, ¿verdad? Entonces, no sé si es causa, pero consecuencia desde luego lo es, ¿verdad? Siempre los americanos dicen, cuando quieras analizar algo, follow the money. Persigue el dinero. ¿Quién gana dinero aquí, verdad, no? Entonces, es cierto que con esta situación el turismo se ha hundido. Los hoteles están hundidos. Los, la gente que alquilaba habitaciones y casas se han hundido, los restaurantes se han hundido, ¿verdad? Entonces, si el otro día miraba locales en Barcelona, un montón de restaurantes que alquilan y venden el local ya, porque ya no han podido aguantar un año y piensan que en un año más ya no habrá ninguna posibilidad. Entonces, ahora el que quiera comprar locales o alquilar locales baratos es el momento, si tienes el capital para ello, lógicamente, ¿no? Entonces, eso abarata los precios, sin lugar a dudas. Pues sí, es, es una maniobra más, o sea, que es, no hacen más que jugar con nosotros, <coughs> estas élites, que, que sí. Pero vamos, como he dicho al principio, yo creo que eh, planea en la sociedad y planea en, en todo Occidente un pesimismo antropológico y, y ya digo que si no nos apartamos de las verdades eh, naturales y esenciales, eh, seguiremos teniendo energía y fuerza para seguir luchando. Hemos hablado de la necesidad de la fe y de la, las creencias espirituales, pero también de, de volver a la naturaleza, de acercarnos a ella. Cuanto más cerca de la naturaleza estemos, cuanto más en contacto con el sol, con la luna, con el viento, con el agua natural, con los animales, ahí te das cuenta del cariño que despiertan en ti. ¿no? El otro día veía un par de nutrias con unos bebés que actuaban como si fueran seres humanos como los bebés eh, tocaban a los papás nutria para que les hicieran caso y les abrazaran, ¿no? Te das cuenta que ahí hay, hay un misterio encerrado de la divinidad que ha creado una familia en el mundo de las nutrias, ¿verdad? O de qué forma los, los perros se han dado cuenta hace ya milenios que, yendo con nosotros, los que íbamos a dos patas, eh, les resultaba más fácil comer, no tenían que ir a cazar como otros animales y estar todo el día detrás de, de alguna pieza, ¿verdad?, y el, los perros nos acompañan desde hace miles de años y son felices a nuestro lado y nos hacen una compañía tremenda, ¿verdad? Pues estando con ellos y ellos con nosotros, estamos también en la naturaleza. Y en estas cosas parecen tan sencillas, pero esenciales, el agua, la naturaleza, la montaña, los bosques, el mar, ahí encontramos las verdades, las verdades que el sistema nos pretende quitar. El mundo que nos quieren vender ahora, el transhumanismo, ¿no?, la dictadura tecnocrática planetaria, todo es Facebook, YouTube, Internet, móviles, ordenadores, aparatos electrónicos. Ya se está hablando de introducir en el cerebro humano una parte de ordenador, de forma que parte de nuestro cerebro sea un ordenador, y al final sacar el alma y el, y el, y el cerebro humano fuera del cuerpo en un disco duro. Es de locos, es absolutamente de locos. Pero ese es el mundo del que nos hablan, pero no nos hablan de abrazar a un caballo o a acariciar a una vaca que solo la utilizan para ordeñarla, pues darle un poco de cariño o de, o de darle unos unos chuches a un perro o de pasear y disfrutar del cielo estrellado que decíamos antes en la montaña. Ni Porque, siquiera de abrazarnos entre nosotros, que nos quieren con, esta, con Esta pandemia ni siquiera tenemos la posibilidad de compartir esta entrevista, por ejemplo, físicamente en persona. ...y no podemos abrazarnos, el ser humano es un ser sociable. Si tú sacas al pez del agua, el pez se muere. Si tú sacas al ser humano de la naturaleza, se muere. Y si lo sacas de la comunidad, también se muere. Somos partes de comunidades. Es decir, el ser humano siempre ha formado pueblos, naciones, culturas, ¿verdad? Entonces, ahora el sistema pretende que no, que todos somos un gran mundo con un solo ciudadano del planeta... Y esta globalización tiene que destruir a todas las naciones, todas las razas y todas las culturas. Pero eso es un error, lo primero, y luego es falso. Tú no puedes decir, no, yo es que quiero defender a todo, al bosque, pero quiero aniquilar a, los, a las encinas, a los robles, a los chopos, porque me molestan. Bueno, pero es que el bosque está formado por muchos tipos de árboles, depende del continente, del paisaje y del clima, ¿verdad?, entonces, no puedes defender la humanidad si no defiendes los pueblos, las culturas y las razas que la forman. Si tú acabas con los eh, Masai, o acabas con los Nuba, o acabas con los Esquimales, o acabas con los extremeños, los vascos, los catalanes, estás acabando con toda la gran riqueza cultural y étnica que tiene el planeta, ¿verdad? Entonces, ahora parece ser que solo podemos escuchar la misma música eh, sincopada que nos ofrecen los espabilados eh, casas discográficas de Nueva York en todas partes. Pongas la radio en Barcelona o en Australia o en Sudáfrica escuchas la misma basura, ¿verdad? Entonces, para eso no hace falta ni siquiera viajar, ¿verdad? Entonces, hemos de volver a, a, a las raíces, a la identidad, a los pueblos, a las naciones y a la naturaleza armados con esa inmensa fe en la creación y en el creador y seremos imparables. Pues eso es lo que vamos a hacer. Muy Quieres bien. comentar algo tú, porque vamos, ya llevamos una hora, vamos a ir terminando, que si no, nos vamos a cansar nosotros y vamos a cansar a nuestro público. Habrá otra ocasión más adelante. Y tanto, claro que sí. Me alegro, gracias por la entrevista y gracias a, a ti, porque estos medios de comunicación rebeldes e independientes son los que dan la posibilidad al público de escuchar sí. otras opiniones. Sí. Gracias, gracias a ti, Pedro. Muchas Hasta gracias. Luego. Hasta luego, gracias. chao. Gracias. <laughs>